Los colegios privados no van a cobrar inscripción. Es justo. Es justo. La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en primera lectura, el proyecto de ley que regula la admisión e inscripción en los centros educativos privados, además de establecer la gratitud de reinscripción a los estudiantes. La pieza que fue propuesta por el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, fue declarada de urgencia y enviada a la Comisión de Educación de la Cámara Baja con un plazo ordinario por su aprobación. En la misma también se trae sanciones por incumplir con lo dispuesto en cuanto a la eliminación de la reinscripción con multas de 10 a 100 salarios mínimos del sector público. El senador por la provincia de Monseñor Noel, Héctor las Cosas de Torito, ha llevado la voz cantante en contra de los colegios privados que cobran las inscripciones. Miren ese tweet de Amado Díaz. Por fin, después de cinco años dando vueltas en la Cámara de Diputados, mi proyecto de ley de no cobros de reinscripción en los centros educativos privados fue aprobado en primera lectura. Gracias a las bancadas de todos los partidos del sistema por su apoyo. Señores, esto es muy bueno. ¿Sabe por qué? Ahí está Héctor Acosta, otro tweet también. Gracias a los amigos diputados de RD por creer que la palabra voluntad es la herramienta vital para lograr las cosas para nuestra gente. Hoy se acaba de dar un paso gigante para resolver algo que la familia dominicana ha estado exigiendo. Me siento feliz y satisfecho, dijo Héctor Acosta el Torito, senador por la provincia de Monseñor Noel. Señores, esto, esta parte de los colegios, yo hasta pequeño, yo pensaba, digo acá, pero yo siempre he estado aquí en el colegio. ¿Por qué hay que reinscribirme? Pero yo no me he ido. Siempre uno pensaba eso y hasta los padres. Y ahora fue que, que Amado y Héctor Acosta eh, se pusieron los pantalones en cuanto a esa ley. Porque si usted tiene su niño, ¿verdad? En ese colegio, usted pagó una inscripción. El niño vino de otro colegio, ¿verdad? Pagó. La inscripción. Esa inscripción. Está bien. Porque usted vino del otro plantel educativo. Pero si ya usted está en el colegio. Tiene 10 años en el colegio. No le pueden cobrar. La reinscripción. Porque. Siempre yo me lo estuve. Mi, mi abuelo que para descanse. Que Dios te, lo tiene en su gloria. Siempre decía que eso estaba como mal. Porque si yo, yo no me he ido del colegio. ¿Por qué tengo que reinscribirme? Y tengo que pagar esa reinscripción. No, eso era un truco que tenían esa gente ahí de muchos años. Ahora con esta ley y el que no la el que no la apruebe sabe lo que le va a pasar. Que hay una multa de 10 salarios mínimos, 5 o 10 salarios mínimos públicos. Que recuerden que lo público vale más que, que, que el salario privado para que tengan una idea. ¿Eh? Y siempre pasaba eso en todos los planteles. Yo con corta edad, sin conocimiento. Yo decía, pero reincrisión, ¿por qué? Porque yo no me he ido del colegio, yo siempre he estado en el colegio. Eso era un negocio que tenían. Entonces ya se acabó el negocio. Gracias a, a, al diputado Amado y a nuestro merenguero y senador Héctor Acosta. Senador por la provincia de Monseñor Noel. Su pertenece a Bonao, compañía por acciones, por ahí. Y ya esperemos que se ponga en práctica porque algunos colegios se hacen lo locos. Algunos colegios se hacen lo loco. Vamos, ahí están los números en pantalla para que usted dé su opinión. 809-725-0505. Para que usted dé su opinión, si se siente bien a los padres que le quitaron... Eh, eh, esa reinscripción que había que pagarla y ya no la van a pagar. 809-725-0505. Claro, en pandemia, cobrando reinscripción también y todo. ¿Y cómo van a ir al plantel si estamos en pandemia? Estamos cogiendo la clase por, en la casa, tranquilo, No podemos cobrar reinscripción. Y mire lo que hoy. Eh, le, le llevaron a a la cámara de diputados lo que todo el mundo esperaba que no se va a pagar reinscripción no me dan con ese coro de que no que, ah, que no pague reinscripción no va no ya tienen que dejarlo ahí ahora si vienen de otro plantel sí tiene que pagar una inscripción porque usted usted es nuevo ahí no porque usted venga, eh, usted tiene cinco años ahí en el colegio y que reinscripción, reinscripción. Y fácilmente eran mil quinientos de reinscripción. Sí. Eh, que cualquiera quedaba loco con el cheque. Eso es así, señores. Vámonos a, a la pausa y retornamos a lo que eso es eso, Sosobroso, por el canal 10 de Telenor. <música>